Bueno, Casa de la Libertad, eh, dependiente de la Fundación del Banco Central de Bolivia, está presentando la exposición Bolivia Cultural, cursos de nuestros cuerpos. Esta exposición ha sido elaborada uh, ya desde hace unos... ...diez años atrás... ...nosotros tenemos en Casa de la Libertad... ...un programa de investigación... ...que la trabajamos con los pueblos... ...y naciones indígenas originarias... ...por lo tanto hemos visitado hasta ahora... 19 comunidades y pueblos... ...con los cuales hemos trabajado de manera conjunta... ...en los trabajos de investigación... ...y que han determinado... Eh, ...tres productos... ...en la mayoría de los casos, ¿no? ...una exposición... Eh, ...un libro... ...y un audiovisual... Entonces, eh, acá está un resumen, diríamos, de ese programa de investigación que, eh, por supuesto, que en cada cédula tenemos eh, registrado el lugar de, de donde se tomó la fotografía, el pueblo con el que trabajamos, pero además esta cédula es eh, una cédula literaria poética, diríamos, ¿no? Porque esta cédula describe el sentimiento, diríamos, de la persona que está en la fotografía y de, posiblemente del que está eh, viendo la fotografía, ¿no? Entonces es un poco esta interacción entre la foto y la persona y el decirle, ¿no? O sea, la foto le habla un poquito a la persona, ¿no?